Pensaba en eso, que, que debería ser una cosa es que sea permanente, porque hacer un esfuerzo ahora para algo y después dejarlo ir es una pena, ¿verdad? O lo que pasa muy comúnmente, se hace un propósito, especialmente el último día del año y unas horas después ya nadie se acuerda qué fue lo que quería verdad <ríe> se quedó todo en, en un momento de controversión y ya entonces eh, entonces eh, una cosa es que cuando yo pienso por ejemplo ¿Qué quiero para la vida? ¿Verdad? ¿Qué quiero para mi vida? Normalmente la respuesta sería algo que tenga que ver con la felicidad, porque eso es como la naturaleza del ser humano. Ese es el propósito de la vida, la meta en la vida es eso, tener felicidad, ¿verdad? ¿O no? Sí, ¿verdad? ¿O, o no? <risa> Entonces, cuando las personas dicen, por ejemplo, o suponen que el ser humano es violento por naturaleza, que es normal, ¿verdad? normal que haya violencia, eso es un pensamiento errado. Y eso también refleja que yo no sé cuál es mi propósito. O sea, si el ser humano es normalmente violento, entonces las personas al considerar eso, lo ven normal, es violento. Eso produce caos en el mundo, muchísimo caos. Hay mucho caos ahora, ¿verdad? Y mucha violencia. No es eso lo original en un ser humano. Entonces... Yo tengo que, al pensar así, en forma equivocada, yo no me preocupo de mí, porque eso es normal. Entonces, un poquito de, de ira, un poquito de, de fuerza en el carácter, es normal. Entonces, no importa todo, ¿verdad? Y eso no permite que yo avance hacia una vida de felicidad no tiene sentido entonces lo que lo que hago es como estar imitando conductas de otros de todo tipo imito imito imito ya oye ¿Sí? entonces <coughs> eh, una cosa es que yo debería tener una, una vida, digamos, de, de alta calidad, digamos. ¿Qué significaría eso? Eso, en nuestro caso, ¿verdad?, no se refiere a, a las cosas materiales, se refiere a que mi intelecto se desarrolle. ¿Por qué? Porque el intelecto, algunos recordarán, es mi poder de discernir, de decidir y de juzgar. Juzgar no a los demás, así como, ah, sí, ¿verdad? No, juzgar mis propias acciones. Entonces, si yo logro desarrollar mi intelecto, esos poderes, entonces voy a entender qué es lo que yo necesito, qué es lo que es bueno para mí. ¿Qué es lo que es natural para mí? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder tener esa vida de alta calidad? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero... Tenemos que pensar en algo que queramos para nuestra vida, que sea realizable, ¿verdad? No unas metas por allá que no se van a poder cumplir, sino algo que yo pueda hacer, que sea, digamos, de cierta facilidad para mí. Eso es número uno. Tener un propósito de vida, que sea permanente, no algo que yo voy a hacer por unos días y después ya, ya cumplí, no, algo que sea permanente en mi vida, que me lleve a un estado de dicha, <coughs> luego, que yo pueda, eh, digamos, revisarlo, eso que yo quiero hacer por un lado que yo pueda saber con precisión qué importancia tiene que yo logre eso en la vida el que yo sepa la importancia que tiene me ayuda a ir hacia eso pero pareciera como que es normal que sea importante, no, yo tengo que como describir esa importancia para mí, porque yo nada más puedo decir, ah, sí, es importante, pero hey, no sé por qué, ¿verdad? Es? o sea, profundizar en eso, <clears throat> ¿por qué es importante para mí? lograr eso que quiero lograr, definir eso, y también que, que sea algo que sea de beneficio para mí. Y al ser de beneficio para mí, poder determinar qué beneficio tiene. Y también, cuando algo es de beneficio para mí, y yo lo logro, es de beneficio para quienes me, me rodean automáticamente. Determinar eso también. ¿Cuál sería el beneficio de ese propósito para mí y para los demás. Eso es muy importante, aunque ustedes crean que, que eso es, es de hecho así, ¿no? Poderlo poner por escrito, definirlo claramente, con precisión, eso es lo que me ayuda a mí a ir hacia la meta. Por ejemplo, saber cuál es el beneficio para los demás también hace que los demás cooperen conmigo aunque no se den cuenta verdad yo estoy haciendo algo que los beneficia van a cooperar conmigo también eso me ayuda a tener éxito en mi propósito verdad entonces Vamos a hacer eso primero, y después vamos a ver otras cosas. Eh, aquí hay hojitas, por si no tienen, y lapiceros, para que escribamos eso, ¿verdad? Primero, vamos a pensar un poquito, ¿verdad? Y, y, y ver qué es lo que quiero lograr, qué es algo que yo quiero lograr. Eso es para ustedes, ¿verdad? Ustedes lo conservan, no es que lo vamos a decir. Entonces, si no tienen cuaderno, aquí hay hojitas. Entonces, primero, ¿verdad? Vamos a definir qué es lo que queremos lograr en este año. Bueno, digo en este año porque eso es lo que está por llegar, ¿no? Pero que sea algo para la vida, no para el año sino para mi vida, que es lo que quiero llevar a la práctica, que es lo importante, ¿verdad? llevarlo a la práctica. Puede ser un rasgo de carácter, puede ser un método de trabajo, es decir, una forma de referirse a las personas, de hablar, eh, no sé, estoy inventando... Eh, cómo es mi léxico al hablar, este, es, eh, es amable o, o digo cosas feas, o, no sé, estoy solo tratando de, de dar ejemplos. Entonces, ese es el primer punto, ¿qué es lo que yo quiero lograr para mi vida? Considerando, ¿verdad? Que, que lo que quiero es tener un alto estándar de vida, ¿verdad? Alto estándar no, no es monetario, no, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Sino que pueda, que, que pueda como, eh, como mejorar mi poder de discernir, de decidir, de juzgar, para que yo pueda decidir cosas buenas para mí, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si yo pienso que el ser humano es normalmente violento, entonces ya está, no hago nada, pero al tener otra mirada, ¿verdad? porque no es nuestra naturaleza la violencia, es la paz, entonces, yo puedo pensar en mí de una forma diferente, puedo crear otra cosa, y, y, y pensar que en lugar de seguir con las mismas prácticas y hábitos que no me hacen feliz, yo puedo cambiar mis hábitos, por ejemplo, puedo, en lugar de... De seguir igual, puedo inculcar virtudes, por ejemplo, puedo desarrollar la bondad en mí, por ejemplo, ¿verdad? Son ejemplos. Pero entre toda esa generalidad, puedo pensar en algo más concreto. <coughs> Entonces, el primero es eso, ese propósito que tengo, y pensar que al, al establecer una meta, ¿verdad?, es una meta que yo voy a establecer, eh, yo debo pensar qué tengo que hacer, o sea, para dirigirme a esa meta, ¿verdad?, cada uno de ustedes piensa en algo. ¿Qué, ¿Qué debería tener claro yo en cuanto a la meta para saber cómo debería ser mi papel? Sí, no. Es decir, yo puedo imaginarme esa meta, ¿verdad? eso que quiero, lo que sea, entonces también puedo pensar qué hacer en mí, bueno yo ahora les voy a decir otras cosas, pero para poder ir hacia esa meta, o qué no debo hacer, también se vale, Exactamente. Eso es así. Pero también puedo como, eh, bueno, pensar que debe ser permanente o debería ser permanente, que, que también, que también de alguna manera... Yo me imagine a mí misma con esa meta terminada. ¿Cómo sería yo? Nada pasa, yo puedo pensar en mí así, ¿verdad? ¿Cómo, cómo sería yo habiendo logrado eso? Eso es, eso es bonito porque es parte de lo que hacen los artistas, ¿verdad? Los artistas, pintores o escultores o músicos o... Creadores de lo que sea, se imaginan su obra terminada. Si no, no pueden ir hacia ella. ¿Verdad? El escultor ve la escultura terminada en su mente. Y lo que vio lo hace, lo crea en el material que sea. O el músico, el músico tiene esa melodía en la mente y la empieza a plasmar, ¿verdad? Lo mismo podemos hacer, ¿verdad? En ese sentido somos también artistas. Podemos vernos, ver esa obra que estamos ahora creando terminada. ¿Cómo sería yo? ¿Cómo sería yo si logro esa meta? ¿Verdad? Es bonito. Sí, ahora, ahora les digo algunos consejos que ayudan a ir hacia allá pero por ahora, digamos, eso, ¿verdad? Y que... ¿Ya lo, ya lo escribieron? ¿Sí? ¡Wow! Eh, bueno, necesitamos también un poco de determinación, ¿verdad? Determinación para poder llegar a la meta. Si no... En dos minutos ya, ya era, ya no existe más, ¿verdad? Entonces, eh, hay mucho que nosotros queremos poner en la práctica, muchas cosas, muchas cosas que nos proponemos y yo, bueno, como decía el compañero, eh, voy a poner a dieta a partir de tal día o voy a, yo qué sé, lo que sea, cualquier invento, voy a hacer ejercicio y ya, y se quedó ahí con las tenis nuevas y con todo el equipo entonces con mucha frecuencia, más de lo que nos imaginamos, esos propósitos no se cumplen muchísima frecuencia se quedan a nivel de pensamiento nada más ¿verdad? porque tenemos el hábito de no, de no cumplir nuestras metas, el hábito de, ah, sí, muy bonito, sí, es muy interesante, sí, y, y no hacemos nada, ¿verdad?, porque estamos en una situación de acomodada, de confort, no queremos, no queremos como cambiar nada, hacer ningún esfuerzo, pero además estamos pensando que hacer un esfuerzo es una cosa así como de jalar un barril, ¿verdad?, y que pesa, y que... pero no es así. Aquí usamos la palabra esfuerzo con el sentido de hacer algo. No se refiere a nada difícil, es hacer algo. Y pues así es el idioma, entonces tenemos que decir que, que hay que hacer un esfuerzo, pero no se refiere a un esfuerzo físico, pesado, grosero, ¿verdad? No, no se refiere a nada de eso, se refiere a hacer algo. Está bien, entonces no lo vean mal la palabra, es una palabra muy buena, inocente. Entonces, vamos a ver. Eh, ya lo escribieron, ¿verdad? Ya escribieron también... ¿Cuál es la importancia que eso tiene en mi vida? Ya. El beneficio que tiene para mí y que como consecuencia, eh, digamos inevitable en el sentido positivo, va a haber en los demás. Cada vez que yo hago algo positivo en mi vida para mí, influyen los demás positivamente. Eso es muy importante, porque al revés también, ¿verdad? Pero ahora estamos viendo solo la parte positiva. Eh, ¿Verdad? Cualquier cosa que yo cambie para bien en mí va a ser una, un, un resultado que va a beneficiar a quienes tengo cerca. Y a los más lejanos también, pero sobre todo, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, para poder llegar ahí, lo que vamos a hacer es que cada mañana vamos a crear un pensamiento, un pensamiento, uno, no son 50, es uno, ¿verdad? Muy temprano en la mañana. Decimos temprano en la mañana porque, bueno, aquí la costumbre que tenemos en esta escuela es que meditamos muy temprano en la mañana. Porque eso nos prepara para el día. ¿Verdad? Entonces tiene que ser temprano. Porque tenemos el día al frente. Entonces, cada día ustedes van a crear un pensamiento en relación con ese propósito. Sí, fácil, ¿verdad? Bueno, entonces, como queremos que mañana empiecen, ¿verdad? Porque es el último día. Entonces, ahorita van a escribir ese pensamiento que quieren tener durante el día de mañana que los lleva hacia esa meta, ¿está bien? Entonces pueden, sí, sí, se entiende, sí. bueno, entonces, lo escriben ahora, pero mañana en la mañana, tempranito, es decir, que se van a despertar unos 10 minutos antes de lo que normalmente se despertarían, van a leer ese pensamiento que ustedes mismos crearon, que es lo que van a tener presente durante el día, es decir, claro que se va a olvidar, pero entonces van a ser, eh, digamos, como durante el día van a intentar recordar o andar con el papelito y leer otra vez eso que ustedes querían mantener durante el día, no sé qué, por ejemplo. Bueno, voy a inventar, ¿verdad? Voy a inventar. Bueno, es que yo cada vez que veo a fulanita o a fulanito, bueno, es decir, ¿verdad? Se me para el pelo. Estoy inventando. Entonces, yo cada vez que veo a fulanita o a fulanito, no se me va a parar el pelo. Voy a pensar en esa persona como un ser espiritual, nada más. ¿verdad? Entonces, eso es solo un ejemplo, yo no sé qué escribió cada uno. Entonces, eso es, eso es como domarse uno mismo, ¿verdad? Es muy importante. O cada vez que yo quiero, no sé, terminar pronto con mi trabajo, me pongo a ver el teléfono. Entonces no voy a ver el teléfono si estoy en mi trabajo tratando de terminarlo a tiempo, no, lo voy a ver después, yo misma me tengo que decir esas cosas, yo misma tengo que, ¿verdad? no sé qué pensamiento están creando para cada uno, pero que cada vez que yo me desvíe y me observe, ¿verdad? que me desvíe de mi meta, y estoy haciendo precisamente lo que no tenía que hacer. Entonces, yo misma me recuerde. Y no se trata tampoco de descorazonarse, tampoco se trata de eso. Es normal que nos pase, ¿verdad? Estamos, estamos lidiando con un hábito, probablemente de toda la vida, entonces no va a ser como pasarse el peine, ¿verdad? Va a haber que pasar por momentos en que otra vez cometí el error, pero observarme, me tengo que observar y entonces tener un diálogo conmigo y, y como transformar el pensamiento y volver al pensamiento inicial de ese día, ¿sí? Entonces... En lugar de descorazonarme, yo tengo que mantener frente a mí la meta y los logros de esa meta. O sea, recordar cuáles son, ¿verdad? Cuáles serían los beneficios, cuál es la importancia, cuál es el beneficio para los demás. ¿Está claro? Entonces, no me voy a descorazonar, no me voy a cansar eso se llama determinación, no me voy a cansar hasta que logre, y además, si yo logro hacer eso un día y otro, eso, hacerlo, aunque no haya logrado la meta todavía, es un logro, tengo que tenerlo presente, es un logro, la determinación es un logro crear cada día un pensamiento que yo quiero mantener durante el día hasta que el día termine eso es un logro ¿verdad? entonces eso como que me habla a mí de mí ¿me entienden? o sea, sí, claro Claro que lo puedo hacer. Claro que sí. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Verdad? Entonces, lograr algo, un paso y otro, es un logro para mí y yo lo tengo que mantener frente a mí, el logro también. No solo el logro final de lo que yo quiero, con, ¿verdad? De mi meta final, sino cada logro pequeñito que vaya obteniendo. Durante el día. ¿Está bien? No es que me voy a encerrar y voy a, ¿verdad? Y no voy a hablar con nadie porque. No, no, no es eso. Es simplemente tener ese pensamiento fresco, no olvidarlo, recordármelo de vez en cuando. Bueno, entonces. La determinación es muy importante porque en todo lo que yo quiera cambiar en mi vida, lo que sea, lo que sea, cualquier cosa de este tamaño o así o así, siempre va a haber oposición, siempre. Siempre va a haber una barrera, siempre va a haber obstáculos, siempre. Entonces, nada nuevo a que sí, ¿verdad? cada vez que quieren hacer algo diferente aparece una barrera, ¿verdad que sí? bueno, no importa el, el hecho de que que yo ya haya establecido un propósito me mantiene abierta a, a eso Digamos, a que aparece algo que se opone, lo que sea, yo estoy abierta a que eso aparezca porque yo sé que así es. No me voy a asustar. Entonces, el estar abierta implica que yo, de esa situación que se presente, obstáculo o barrera, o como quieran llamarlo, estoy dispuesta a. ¿A qué? A aprender entonces no me da miedo, voy a aprender de eso, y voy a, entonces la oposición no se puede sostener, porque yo estoy, ¿verdad? yo, yo no, no voy a oponer resistencia a esa barrera, no, está bien que aparezca la barrera, pero yo la voy a superar, está bien, no importa, le encuentro la salida y se acabó, y aprendo de eso también, Verdad, estábamos hablando, el hijo de una amiga, de una persona cercana, se fue a Estados Unidos a vivir ahorita hace poquito, tres meses. Eh, tiene nacionalidad gringa porque el papá es gringo, entonces fue muy fácil. Pero entonces ahora trabaja, ¿verdad? Tenía que ir a trabajar. Entonces, claro, el trabajo que consiguió no es así como, ¿verdad? Como lo que cualquiera quería, sino limpiando y recogiendo cosas en un restaurante y no sé qué entonces y ahora ya no está con el papá porque el papá le dijo bueno usted viene aquí se queda no sé cuánto conmigo pero después tiene que verdad independizarse entonces ya le tocó también entonces está en un apartamento que está bien eh, tiene su dormitorio con baño, pero la cocina es compartida con otras tres personas que viven ahí. Entonces, eh, pero además le queda mucho más lejos del trabajo. Entonces, ahora está haciendo frío y entonces, ¿verdad? Él toma un bus y después tiene un scooter eh, eléctrico, ¿verdad? Se baja del bus, se monta y y llega a la casa hecho polvo. Entonces, la mamá está así como, ¿verdad? Le digo, no, pero si eso es buenísimo. Todo eso es buenísimo. Esas son las barreras, ¿verdad? No le va a quedar a uno, bueno, a mí también me costó mucho al principio, muchísimo. Es más, tuve trabajo en que salía a las 10 de la noche y tenía dos trabajos. Y no le tengo miedo a nada de eso, ¿verdad? A eso es a lo que me refiero con aprender, solo así aprendemos, ¿verdad? Pasando por las barreras, ¿cómo nos volvemos? Fuertes, valientes, decididos, sin miedo, ese Yo no quiero decir que, que, que eso sea lo ideal, pero es que así es como empezamos todos, ¿verdad? Con dificultades, bueno, así es esto si quiero hacer un cambio va a venir la barrera de la distancia, el scooter y el, todo lo demás y el frío y, pero, pero no importa verdad vamos a, a seguir adelante, o sea los obstáculos lo mismo entonces cada vez cada día yo en la noche voy a revisar me a revisar si, si cumplí con lo que yo establecí para mí. Por eso les digo que no deben ser cosas que no se puedan cumplir. Tienen que ser cosas que estén de acuerdo a mi propia capacidad, a mi carácter, lo que sea, ¿verdad? Para que yo las pueda cumplir. Entonces yo me voy a revisar y lo que no logré, tengo que ver si fue qué fue lo que impidió que yo lograra mantener ese pensamiento, ¿verdad?, durante el día. Si fue falta de, de determinación, por ejemplo, entonces tengo que ver eso, ¿no? Okay, bueno, entonces, cuando hay falta de determinación, el volver a pensar en la meta y en verme yo, con esa meta realizada, me motiva otra vez. El ver los logros que yo tendría con esa meta me vuelve a motivar. ¿verdad? Entonces, vamos a ver, cambiar algo en el carácter de uno no es de un día para otro, no es de un día para otro. Nos toma tiempo y no importa cual sea el tiempo que nos tome, ¿verdad? es algo de beneficio, entonces eh, la paciencia también es buena, ¿verdad? no solo la determinación, la paciencia, con uno, todo va a estar bien, ¿verdad? Hasta, la, hasta mi gata le digo, no se preocupe, todo va a estar bien, porque anda un gato por ahí, la asusta, <risa> Yo, yo no sé si entiende, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo hacemos. La, la sugerencia es la introversión, lo de siempre, ¿verdad? El silencio, ir hacia el silencio, porque el silencio me permite muchísimas cosas. El silencio me permite... Entrar en contacto conmigo, ¿verdad? ¿Estamos en contacto con qué todo el día? Con todos los demás y, y con el teléfono, ¿verdad? ¡Qué terrible! Entonces, ¡de ahí, ¿Me olvido de mí? ¿Verdad? Yo sé que es súper esencial el teléfono, ¿verdad? Pero toda esa adicción de estar ahí... ¿verdad? viendo todo lo que pasa con los demás y todo eso, eso me aleja de mí. Entonces, bueno, la introversión me pone en contacto conmigo, me permite observar mis pensamientos, qué estoy pensando, qué siento. Me no solo eso, me permite descubrir mi propio valor, mi propia, digamos, vamos a ver, mi propia grandeza. Suena muy grande la palabra, ¿verdad? Pero no, es así. Me permite descubrir mi propia grandeza. Eso es muy importante. Eso impide que yo siga imitando conductas que no, ¿verdad? Que no tienen valor y eso también me permite seguir avanzando hacia la meta, verme, ver mis capacidades, mis talentos, ¿de quién son los talentos?, de, de los seres humanos, ¿verdad?, ¿por qué es que yo pienso que no tengo talentos?, ¿por qué pienso que no soy capaz de, de lo que yo me quiera eh, como proponer en la vida?, ¿por qué?, ¿verdad? son hábitos que tengo, de pensar así como, como que no, yo no, solo, son otros, yo no. Entonces, con la introversión, yo tengo esa posibilidad de verme, de entenderme, de dejar salir mis cualidades, mis especialidades, mis talentos, y no solo eso, la introversión me permite crear un vínculo con el Ser Supremo, no solo conmigo, sino con el Ser Supremo. Y eso es sumamente importante porque a través del silencio yo puedo pensar en las cualidades, en los poderes divinos de Dios el poder pensar en eso, me influye inmediatamente, ¿verdad? el poder pensar en las virtudes de Dios, eso me influye, entonces eso es como, como si me llegara a mí entonces eso a la vez me da poder interior, ¿verdad? no solo me influye en el sentido de que yo me puedo llenar de esas virtudes, sino que me da poder para, ¿verdad?, para hacer lo que yo me propongo hacer. Es decir, porque virtudes son muchas, ¿verdad?, amor, paz, paciencia, tolerancia, muchas cosas, todo eso... Si llega a ser parte de mí, ¿verdad? ¿Cómo sería yo? ¿Verdad? Esas son las cosas que, que tenemos que reflexionar. ¿Cómo sería yo si fuera una persona completamente tolerante? De un ser humano lleno de amor de arriba a abajo, ¿verdad? Que entendería a los demás. ¿verdad?, tendría la capacidad de entender, de entender, por ejemplo, por qué cada uno piensa diferente, ¿verdad?, que podría entender por qué no, por qué no piensan como yo pienso, ¿verdad?, que eso es a veces lo que queremos, que todos piensen como yo pienso, no, no se puede, eso no existe, no existe en la conducta humana, cada ser humano tiene su propia forma de pensar, su propio sistema de pensamiento, ¿verdad? Pero, este, si yo soy tolerante, si soy comprensiva, si soy dulce, ¿cómo sería? ¿verdad? Entonces, considerar esas cosas que en el silencio se pueden desarrollar para lograr desarrollar la grandeza del alma humana. ¿Sí? ¿Está bien? Eh, y, y tolerar no significa aguantar, ¿verdad? Hay esa, esa creencia de como, ya he tolerado mucho, no. Tolerar es una virtud divina, divina. No es lo otro, que es, ¿verdad? Una, como el, el ser humano ahí sosteniendo las ganas de, de jalarle el pelo al otro, ¿verdad? No, no es eso. Eso es, es, esa forma de, ese uso de la palabra tolerancia más está dirigido o más está relacionado con la ira que con otra cosa. La tolerancia es una virtud, ¿verdad? Y que implica entendimiento de parte de la persona, implica espiritualidad, es diferente, ¿no? No es lo otro. Entonces, eh, bueno, ya. Entonces, practicar es muy importante, para todo en la vida hay que practicar, para hacer bien un pan o un pastel o los tamales y todo, ¿verdad? Eh, para todo se necesita la práctica. Entonces, si hoy, o bueno, digamos mañana, no resultó todo lo bien que yo quería, mi práctica, con ese pensamiento, pues al otro día, si ese día no, pues entonces al otro, y si no, al otro y al otro, hasta que yo logre lo que yo quiero, tengo que lograrlo, es, es que hay muchas cosas en la vida de las personas que, que no se hacen porque... Tenemos muchos miedos, ¿verdad? Ustedes tienen a veces miedillos, ¿no? De nada. Sí. Ok, llorar. Pero de las cosas más, bueno, imposibles de creer, digamos, ¿verdad? Eh, yo me he obligado a hacer cosas que, que, que la gente diría, sí, pero, pero si eso es, eso es cotidiano, ¿qué te pasa, verdad? Porque la costumbre de vivir una vida de una manera, ¿verdad?, digamos, dentro de una familia, con un esposo, y entonces el esposo se va y hay un montón de actividades a las que uno no está acostumbrado solo, digamos, por ejemplo, voy a decir algo, como llevar el carro al taller o, ¿verdad?, tonterías, digamos. O ir a, no al mismo supermercado, sino a otro que queda por allá. Y entonces, eh, hay que manejar hasta allá. Es, no, no le tengo miedo al, a manejar exactamente, pero a las direcciones. como O sea, no me ubico bien a veces. Entonces, esos temores, entonces yo me digo, vas a ir ahí, ¿verdad? Que vas, vas. Ya y voy. ¿Verdad? Vas a ir a ese lugar, vas a ir a esas, ese café, te vas a sentar sola y te vas a tomar un café, ¿qué te parece? Y voy y lo hago. Son cosas que mucha gente diría, pero si eso no tiene importancia. Bueno, depende de la vida de cada quien, nunca he andado sola, no, ¿verdad? Pero entonces me ha tocado aprender todo eso. ¿Verdad? Vas a ir a tal parte, a tal hora, pero es que es la hora del tránsito. Sí, no importa, vas a ir. ¿Verdad que vas a ir? Sí. Y voy. ¿Verdad? Un diálogo con uno mismo, porque son, yo menciono cosas así, sin importancia, ¿verdad? Porque porque hay que, hay que dominarlas, ¿verdad? No tienen importancia. Bueno, es lo mismo. Entonces, eh, y lo último es, digamos que, bueno, que con la práctica y la práctica y la práctica, ustedes se van a dar cuenta en algún momento que ha habido un logro, que sí ha habido. Y eso es muy importante, ¿verdad? Tal vez como, no ya mismo, pero... De estar practicándolo, uno se da cuenta que hay logros. Yo cuando logro algo que, que me está costando, ¿verdad? Y que lo estoy pensando un día, dos días, cuando ya digo, ya, hasta aquí, ¿entendés? Entonces, yo me siento bien, pero, pero uno tiene que aprender a observarse. ¿Qué es lo que te detiene? ¿Verdad? ¿Qué es? Entonces, el otro aspecto es el amor, el amor hacia uno mismo, es muy importante, que es una de las cosas que la introversión permite, desarrollar el amor por uno mismo, ¿verdad? Poderse ver con amor, poder entender que yo soy un ser espiritual, que tengo cualidades originales, originales, todos los seres humanos, oígase bien, todos, de paz, amor, dicha, pureza, sabiduría, todos. Que eso está dormido, sí, pero está ahí y se puede despertar. La introversión me permite eso, despertar, dejar salir las cualidades originales, ¿verdad? Y llegar a ser un ser de paz, por ejemplo. ¿Un ser feliz? ¿Cómo no? Si es una cualidad original del ser humano, ¿cómo no voy a ser feliz? No tiene que ver con tener, tiene que ver con ser, ser yo. Entonces, el amor es muy importante, ¿verdad? Quererse uno, tratarse bien, alimentarse bien, correctamente, cuidarse ¿verdad? Eso es muy importante, porque para poder llegar a tener un estado espiritual muy elevado, que todos queremos, ¿o no? Sí, ¿verdad? Sí, todos, ¿verdad? Bueno, necesitamos estar vivos, y para eso tenemos que estar bien, y para eso tenemos que tener buena salud, y para eso... ¿verdad?, necesitamos para ser determinados tener buena salud, ¿eh? entonces hay que cuidarse. Entonces, todo ese amor por nosotros mismos, que con la introversión yo me voy descubriendo lo que yo soy, lo que, ¿verdad?, todo lo que hay, todo el potencial ilimitado que hay en mí, al descubrir eso, ¿Verdad? Yo me veo con otros ojos, completamente. Entonces, eh, me ocupo de cosas que sean beneficiosas para mí. ¿Ven? El amor es muy importante. Desarrollo el amor por mí. Y si yo tengo amor por mí, también hay una consecuencia. Voy a tener amor por los demás también. ¿Verdad? Los voy a ver tal como yo me veo, como seres espirituales, con cualidades originales, con un potencial ilimitado, etcétera, etcétera, etcétera. Desarrollo la tolerancia, desarrollo el respeto a través del autorrespeto. Verme con esos ojos es autorrespeto. Y eso genera respeto por los demás. ¿Verdad? Es muy importante. Se necesita mucho en este país ahora. Respeto por los demás. ¿Verdad? Por su forma de pensar, por su forma de ser. ¿Verdad? ¿No? Que, que ha habido una gran división y entonces muy mal. Muy mal. Causa sufrimiento. Entonces, eh, el, la relación con el ser supremo permite que, se, que, que salga ese amor ¿verdad? Eh, Dios nos ama a todos a todos a todos no es que ama a unos porque tienen una religión y a otros no, no, no, no no, no tiene nada que ver con la religión el Padre Supremo es el Padre de todas las almas del planeta entonces nosotros, si logramos entender a Dios y cuál es su papel, entonces vamos a llegar a ser en algún momento similares a Él en, su, en, es, en eso, ¿verdad? Del amor hacia los demás. Sí. entonces vamos a hacer este, un ejercicio de meditación y ustedes hacen la tarea, ¿verdad? Es pues bueno. De todas maneras, vea, nadie va a ver el papelito de ustedes. Nadie sabe qué están pensando. Nadie sabe si, si no lograron la meta del día. Nadie se da cuenta de si tienen determinación o no. Es una cosa de, de yo con yo. ¿verdad? entonces na, no hay exactamente nada que perder porque reconocer por ejemplo que no logré lo que quería hoy ese reconocimiento ese reconocimiento es un logro reconocer ¿verdad? no, no es que no, no podemos como castigarnos por eso, no. Es solo reconocer que faltó determinación, pero mañana, cuando yo voy a crear mi nuevo pensamiento, voy a tener más determinación. Okay.